somos vivir entre música estamos con Juan, Humphrey y Carlos de Jelly Bullet hola chicos bueno antes que nada os quería preguntar cómo surgió el grupo eh, bueno pues Jelly Bullet surge cuando Carlos y yo que somos amigos de, desde hace muchos años eh, decidimos empezar a tocar juntos que teníamos eh, tiempo y algunas ideas y que creíamos que podían funcionar bien y pues así ha sido, fuimos buscando a gente que completara la formación, hasta o encontramos a Rocío, eh, luego encontramos un guitarrista que nos dejó y, y finalmente pues nos hemos quedado con, con Javi, un guitarrista que lleva con nosotros eh, un mes más o menos, más o menos un mes, sí. y nada, con el que estamos encantados la verdad. Bueno el estilo como decís que es una especie de rock ac accesible, bueno, ahora ahora Javi nos da su opinión Rock accesible, bueno, sí Yo creo que el estilo es, es rockero ¿no? no queríamos dejar de hacer cosas Que, que os, queríamos que sonara rock Vaya, no queríamos sonar poperos No queríamos sonar muy simplones Queríamos sonar rock Pero no queríamos tampoco eh, pasarnos Ni meternos en cosas tampoco así Metal ni nada, No queríamos hacer un poco Un rock escuchable por todo el mundo la gente nos dice del estilo, hemos oído de todo, rock, pero también grunge, que es lo que nos suelen decir, en alguna reseña tenemos por ahí Rivalva Rival y 70, de que no sé quién puso eso también, así noventero. Javi, que tenías algo que... Ah. Eh, bueno, acabáis de publicar recientemente el 23 de febrero eh, vuestro LP, que se llama First Shot. Eh, ¿Cómo ha sido el proceso para hasta tenerlo grabado? Eh, el proceso de grabación, pues eh, la verdad es que si, si lo si decimos la verdad, probablemente la gente no se lo crea, pero uh -huh. está grabado. No <ríe> está, está grabado eh, totalmente en el, en el local de ensayo de unos amigos, con, con un portátil y una tarjeta de sonido. Y con micros de, de mierda, vamos. <risa> no, es, es increíble que, que hayamos conseguido tan buen sonido con, con eso, la verdad. La verdad es que estamos encantados. No sé, es un. Eh, el haber grabado con, con Dani y Borja, pues, eh, pues la verdad es que tienen los tíos son unos cracks. Tenían algo. No sé, andaba algo a los temas. En realidad es que, eh, aunque, aunque tengas eh, muchos medios, hay veces que con muchos, muchos medios eh, la, la cosa no funciona. No, no todo depende de, de, de los medios que tengas o del presupuesto. Nosotros con poco presupuesto tuvimos mucha mano para sacarle buen sonido. No solo de que, de que nosotros queremos que los temas funcionan y son buenos y a la gente les gusta, sino que además con un poco de tiempo que dedicas en casa... A tratar eso con unos ingenieros de sonido que saben y con un poco de paciencia y, y horas, pues al final la cosa acaba sonando. ¿Que nos, nos encantaría haber tenido más medios y tal? Pues pues sí, pero creemos que con los medios que hemos tenido el resultado es vamos más que excelente y así nos lo está diciendo todo el mundo. ¿no? es Lo que lo que recibimos de la gente es bastante bueno. ¿Y qué está, qué está pasando ahora, dos meses de haberse publicado el, el LP. Yo además lo puedo ver un poco desde fuera porque yo entré después de que se grabara el disco y eso, eso creo que me da otra perspectiva también, que está bastante bien. Yo Ya de por si sí a mí me gustó cuando lo vi y tal, la gente en general yo lo que le está gustando es un estilo que es eso, yo creo que lo que hemos estado hablando es un rock cañero, pero al mismo tiempo es accesible, entonces yo creo que gusta en general a la gente, eh, por el momento, los conciertos que llevamos, la gente está muy contenta, suena bastante potente, sonamos sólidos para el poco tiempo, por ejemplo, que hemos tenido para trabajar los cuatro juntos, yo creo que la cosa va rápido, va bien, eso también está muy bien porque a veces los grupos que van demasiado lento va perdiendo un poco la energía al grupo y aquí sí se mantiene esa potencia. Entonces, por el momento, la recepción yo creo que tanto en directo como... En escuchar el discos, bueno, hemos subido hace nada a Spotify ahora dos semanas y ya tenemos alguna barrita de popularidad que no es que salado este, pero joder, está muy bien, ¿sabes? Que lo veo. veo bastante bien, veo que estamos ahí, que nos están saliendo, nos están ofertando conciertos, la gente quiere tocar con nosotros, otros grupos, ya lo veo bastante guay. Y luego desde mi perspectiva, además, desde fuera, yo lo veo, veo que va rápido, va rápido a las cosas. Yo cojo el micro aquí con mucha ligereza, pero bueno... <risa> Ah, una cosa que nos ha pasado que sobre lo de la acogida yo creo que cuando haces una cosa que es tuya y coges tu canción y la haces y la escribes y la grabas y tal pierdes mucho la perspectiva de cómo es, porque claro. la escuchas tú tantas veces tú la compones, la escribes, la tal la ensayas y luego la grabas y la escuchas tantas, tantísimas veces que ya no sabes si es eh, no es como cuando escuchas un grupo por primera vez que a lo mejor te gusta o no te gusta ya esto como, como pierdes la sensibilidad para escucharte a ti mismo y nos viene fenomenal lo que vimos de fuera para, para ver cómo está la cosa y una de las cosas que es que de las que estamos también bastante orgullosos es de algunos, algunos mails y algunas críticas que nos han llegado desde otros países, desde Escocia nos han puesto una radio, desde Estados Unidos nos han escrito dos o tres personas también. A mí lo que más me llama, una de las cosas que más me llama la atención de vosotros es que sois un grupo muy, muy joven, quiero decir en vida del grupo, porque decís que lleváis apenas un añito juntos, bueno, contigo, contigo menos. Estáis llegando un montón, a muchísimo público y demás. ¿Cómo, ¿Cuál es la clave del éxito? ¿Cómo conseguís sa romper la barrera de amigos, familiares y demás? Bueno, yo creo, yo creo que la clave de romper esta barrera, ¿no? de, de que es, muchas veces es muy difícil eso llegar a alguien más que no sea tu amigo, eh, es básicamente informarse mucho en Internet, ver, eh, dedicarle tiempo, intentar hacer las cosas con mimo, por así decirlo, es decir, el currarte las cosas. O sea, si cuelgas una foto, no colgar cualquier foto. Si cuelgas un. Eh, o sea, intentar dar una imagen también un poquito, un poquito profesional y, y el tratar de contactar con todos los medios. Eh, pues hemos, hemos escrito a lo mejor a, a más de 100 foros. Bueno, no sé si 100 foros, pero una barbaridad a eh, todo lo que podemos y siempre que vemos algo y alguna oportunidad estamos a, al tanto para, para intentar poder cogerla. Hombre, yo creo que hay otra cosa, que es que los temas tienen que sonar bien. Entonces, eh, <ríe> no, y, y con eso también hemos tenido mucho cuidado. O sea, cuando estábamos grabando, los temas tenían que sonar bien. Si había una nota que tal, eso se quitaba. Si había que, si después en la producción había cosas que no nos convencían, lo, lo, lo, lo seguimos dándole una pensada. En plan, había temas que nos, nos gustaban mucho como estaban ensayos en el local, eh, que en el local no sonaban muy bien y al grabarlo cuando lo escuchábamos, funcionaban menos. Pues venga, vamos a pensar entre todos a este tema que le falta, porque este tema funciona un poco menos de porque se ha quedado más corto, pues venga, vamos a meterle. Eh, ...lo que necesita para que para que sea lo, lo más perfecto, o sea, lo que esté en nuestra mano de que este tema funcione, vamos a hacerlo, ¿no? Y hasta que no lo, lo hagamos, no paramos. Pues desde ese primer concierto, desde aunque luego pasase un tiempo sin que tocaseis habéis tocado en un montón de salas. ¿Cómo es el proceso de encontrar sala para tocar, lo de dar conciertos...? Y demás. bueno es que eh, nosotros no hemos buscado ninguno de estos conciertos entonces no ha sido hemos tenido suerte porque ha sido muy fácil porque nos han llamado grupos de amigos o conocidos que habían, que les ha gustado eh, lo que hacíamos la música y nos han dicho ellos oye porque no tocáis con nosotros y tal y, y hemos compartido escenario con ellos y, y no sé y la experiencia ha sido cojonuda la verdad y ahora qué qué tramáis yo tramo continuamente todo tipo de cosas bueno, creo que sobre todo lo, tocar todo lo que podamos, mostrar el disco en directo, mostrar lo que es Jelly Bullet, porque Jelly Bullet es directo, el, el, el disco hay que oírlo para luego tener ganas de ir al concierto, porque es donde, donde realmente lo reventamos, donde lo intentamos reventar. Eso además es música para directo, es para... Escucharla en casa también te va a gustar, pero es verdad que es una música que, que sobre todo se escucha en directo, entonces creo que sobre todo es eso, reventar todos los directos, a dejarse la piel en cada directo, e ir dañando público poco a poco, sobre todo es eso. Luego, aparte de eso, estamos pensando varias cosas. Estamos buscando sitio de tocar, a lo mejor vamos por el Norte, por Oviedo, estamos intentando ver alguna fecha, a ver si sale. Estamos también en un festival, en el super Rock también metidos. Que si tenemos suerte pues estaremos por ahí por julio es no creo tocando por allí ganando por supuesto <risa> eh, y qué más cosas? Ah, y luego estamos a ver si grabamos estamos ahí a ver si hablamos, hemos hablado con un estudio para ver si grabamos un videoclip así estamos, hemos hablado de algunas ideas que pues está divertido sobre todo dentro de las cap capacidad que tenemos Puede estar muy bien y bueno, luego tenemos algunas otras historias que estamos pensando. La cosa es que no estamos moviendo mucho, no... La verdad es que va... yo desde que he entrado esto ha... no ha parado, ha ido a haber... No digo porque entra yo, digo justo desde que yo estoy aquí lo estoy viendo, no que decir que que lo que estoy allá, aunque también, seguro, ¿no? Que eh, ha ido rápido la cosa, esa cosa está moviendo muy, pronto, muy rápido todo y están surgiendo cosas muy pronto, entonces... y se ve que el ritmo va a seguir así, entonces seguro que va a haber muchas cosas en, en breve va a haber mucha, muchas novedades. ¿Y tenéis pensado alargar ese LP, hacer un disco, un disco físico? Hombre, el formato físico eh, está bien y, y mola bastante, pero yo creo que la tendencia de ahora es a hacerlo muy todo como de copyleft, eh, por internet, de, de descarga gratuita. Y tampoco queremos como poner barreras a. A la gente, ¿no? Si tú vas a un concierto y te gusta, pues que por ahora al menos te lo puedas bajar, te lo puedas bajar gratis y, y puedas acceder a la música de manera muy fácil. No sé, en algún momento pues llegará el formato físico, pero yo creo que ahora el momento, no, el momento nuestro no es el de hacer el formato físico, sino moverlo, el, el formato no físico por internet, todo lo que se pueda, ¿no? Una pregunta un poco general, ¿cómo veis el panorama musical...? Actualmente? Bueno, es que hay tantos estilos, ahora mismo es muy difícil hacer un, un análisis, pero bueno, pienso que la, la, cada día la gente escucha más música, eh, está ganando la gente, yo creo que en cultura musical bastante. Hace unos años la gente un poco se limitaba bastante más, se lo coía. Por ese lado, yo creo que va bastante bien y creo que lo, lo, eso se va viendo poco a poco, que ya no es tan... Entonces parece que no salíamos de cuatro grupos hace unos años en España quizás. Pero será está muy bien ver el panorama, pasa o es que verá que está en un momento de crisis la industria y tal, y yo creo que más que de crisis, bueno, que de cambio, no sabemos a dónde va a ir. yo creo que nadie lo sabe del todo, no sabemos si va a ser streaming, que va a ser eh, a base de conciertos, porque tampoco está muy claro que a base conciertos la gente se pueda ya con eso ya cubrir, entonces, estamos en un momento de cambio, yo creo que eso está claro, pero vamos, aún así, lo veo re, más o menos positivo en el sentido de que la gente cada vez oye más y oye más de todo, eh, yo lo veo, chavales que ahora tienen, cuando yo tenía 15 años, eh, escuchaban muchas menos cosas porque tenía mucha menos capacidad, facilidad para poder escuchar música, Ya la veo que los chavales con 15 años conocen un montón de grupos, un montón de cosas, entonces, por eso yo creo que viene. entonces, bueno, la base, si es buena, ya ya mejora las cosas, la gente no va a dejar de escuchar música, o sea, que la música se va a seguir haciendo. No se va a dejar hacer. ¿Que habrá que cambiar los medios, cómo se hagan y cómo se gane el dinero para vivir de ello Pues cambiarán, pero la, la música está, yo creo que está muy viva y sigue adelante, bien, yo lo veo bien, vamos. ¿Y ya para acabar hay oportunidades para los nuevos grupos? Yo creo que, que las hay, pocas, hay pocas, pero las hay. Eh, Creo, creo que es complicado, pero pero pero creo que si uno está convencido de que, de que la música que hace puede funcionar y, y que puede encontrar un público para ella, o, o que simplemente él disfruta con ella tocándola claro que, claro que tiene un sitio la música, ¿no? Eh, y que desde luego eh, puede funcionar, pero hace falta mucho más esfuerzo que con otras cosas, probablemente, porque... Porque no, no está, a lo mejor económicamente, no, no te puede sostener. Yo creo que para triunfar es, mucho, es una carrera de fondo. Tú empiezas y el primer año... El objetivo que tienes no es tocar en las ventas, porque eso es lo que nadie consigue. Tú, Como primer año el objetivo que tienes es eh, hacerte un Facebook, que tengas seguidores, eh, poder publicar algo en Internet y que a la gente le guste y que te escriban de gente de fuera de España y tal y consigas concertar hoy conciertos. Al siguiente año subes un escalón más. Venga, pues ahora nos presentamos a un concurso, ganamos no sé qué, tal. Hacemos no, como que es una carrera de fondo que vas poco a poco. El primer año que hagas un tema y des el pelotazo... No, no ocurre, ¿no? Y aunque ocurra tampoco te asegura nada, entonces... Y, y de hecho suele ser peor que ocurra, eso es. Entonces yo creo que es una carrera de fondo. Nosotros, nosotros vamos poniéndonos objetivos como a medio plazo que queremos ir cubriendo. Ahora, el, lo que teníamos después de sacar el... El first shot, yo creo que lo vamos lo vamos consiguiendo bastante bien. Bueno, antes de acabar, ¿queréis añadir algo más? Bueno, lo primero, acordarnos de Rocío, que la pobre no ha podido venir, que es el 25% de la banda. Y eso, el otro 25 somos cada uno, no vaya a ser que creáis que estamos... Eso, acordadnos de Rocío, que no voy a venir, pero que que es súper importante también a la banda. Creo que una de las cosas verdad que tenemos a la banda, aunque ahora me voy a enrollar, es que somos por igual todos de alguna manera y eso mola, ¿sabes? Es una pena que nadie puede venir. Luego, bueno, pues que la gente nos siga, ¿no? En Facebook y todo eso. www.facebook.com barra Jelly Bullet. Eh, Jelly Bullet, si no sabéis escribirlo, pues lo buscáis primero, buscáis en traductor de Google, buscáis "balada vale, bala de gelatina y ya saldrá Jelly Bullet. Y bueno, entre paréntesis, grupazo de rock. Y no sé, no sé qué más así, si os ocurre a vosotros algo que queráis añadir. Eh... Bueno, que lo escuchan en Spotify, que también está en Spotify, que está en Bandcamp. Que está creo que en Rever Nation, también lo han subido. Eh... Se puede descargar gratuito también en Bandcamp. Eh... Hay en un servidor ruso que ha aparecido también por ahí el disco. Eh. Y nada, y que la gente que la todo a, a la que le guste el rock y a la que incluso no le guste tanto el rock, que lo oigan porque es un disco, ya me lo digo desde fuera, que yo lo vi antes de entrar, mola. Pues muchas gracias y mucha suerte.